Bueno, buenas tardes a todos y todas ahí en Venezuela, yo les cuento que estoy transmitiendo en vivo también por mi página de Facebook y acá me garantiza que va a quedar guardado el video, así que sin duda lo, lo podemos compartir. La idea de conversar un ratito hoy tenía que ver con esto de educación inclusiva en tiempo, educación, educación a distancia, perdón, y eh, a mí se me ocurrió, para compartir, eh, trabajar sobre tres palabras fundamentales. La primera es educación inclusiva, la segunda es el tiempo y la tercera es el aprendizaje. Uh -huh. Son, eh, desde mi punto de vista, tres cuestiones que en los tiempos actuales que estamos viviendo, de calentamiento en la mayoría del planeta, eh, son muy importantes para poder pensar cómo garantizamos este derecho a la educación inclusiva de todas las personas, y especialmente de las personas que tienen y que tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, en un primer momento, lo que siempre me gusta decir para encuadrar es cómo, cómo concibo, en particular a la educación inclusiva como la pienso, en términos de lo que se conoce como filosofías de la educación. Y en ese sentido, nosotros siempre hablamos de, de una posición biográfica. De una posición biográfica en relación con el sentido de la educación inclusiva. Es decir, que todas las personas que, que vienen al mundo y que forman parte del mundo tienen derecho a escribir su única propia eh, repetible biografía. Y es a través de esta forma de escritura, de esta garantía, de alguna manera, que nos dan los educadores, que podemos, en principio, trabajar la idea de educación inclusiva, que se caracteriza por justamente esto. Porque cada persona que en al mundo puede escribir su propia, única y repetible biografía. Y después, porque todas las personas ya estamos en el mundo, podamos de alguna manera comprometernos para que cada uno de nosotros pueda escribir su biografía única y repetible. Y en ese sentido, es muy importante pensar que para el caso propio de las personas con discapacidad, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que habla del derecho a la educación inclusiva, esta posibilidad de escribir nuestra propia biografía generalmente está obturada. Uh -huh. Encontramos vulneraciones de derechos, seguramente yo no les tengo que contar, pero en Venezuela y según los últimos estudios internacionales, hay cuestiones que son comunes a todos los países, por ejemplo, uh -huh. la cuestión de accesibilidad, okay. cuando no puedo ingresar a, al aula o al centro de estudio que necesito por la razón que fuere hay una vulneración puntual de derechos que hace que no pueda eh, tener garantizado mi derecho a la educación. Y en ese punto se me obtura la posibilidad de escribir biografía. Hay otros que escriben por mí, hay otros que dicen a dónde puedo ir, cómo puedo ir y en qué marco eh, en qué marco puedo hacer esta acción, ¿sí? Parece que las personas con discapacidad, en este punto, venimos al mundo, como muchos otros colectivos, con lo que se conoce como la mano encima. ¿sí? Ponemos la mano por encima de la cabeza, para entonces no poder escribir y vivir de la manera que queremos vivir, no poder ser educados de la manera que queremos ser educados. Y para eso, tenemos que inevitablemente hacer un esfuerzo de emancipación, un esfuerzo que implica sacarnos esa mano de encima, esa mano de encima, esa emancipación, ese emanciparse, fuera de todo término jurídico, involucra un esfuerzo en el marco de los derechos humanos, involucra un esfuerzo del humano, un aprendizaje conjunto e individual. Y uno tiene que poder hacer un esfuerzo para poder sacarse la mano de encima. No, no es cualquier esfuerzo. ¿no? Generalmente a las personas con discapacidad, a determinados colectivos, a determinadas características de cualquier persona, usted suele escuchar la frase que es una persona muy luchadora, una persona que la pelea, que va para adelante. Bueno, un poco lo que se dice con eso también es... es alguien que está haciendo un esfuerzo por sacarse la mano de encima, por sacarse el peso de aquellas políticas públicas, de aquellas políticas de inaccesibilidad, de no consideración, eh, que hacen que no pueda escribir su propia biografía, llevar adelante la vida que uno desee vivir y de la manera en que lo desee vivir. Ese esfuerzo personal, eh, es un gran esfuerzo y, y conlleva en ello la emancipación esa emancipación en términos educativos es la que hoy de alguna manera tenemos que poder trabajar a la distancia tenemos que poder trabajar con estas situaciones puntuales que, que nos está ocurriendo eh, a nivel global ¿no? ¿cómo poder emanciparnos a la distancia? Uh -huh. si incluso cuando teníamos esa proximidad, o podíamos tener contacto cercano, nos era muy difícil. De hecho, aquí en la Argentina, y en la mayoría de las los países en los que pude hacer un relevamiento, la mayoría de las personas con discapacidad no, no tienen una estadística de cómo es su educación. Es decir, si van a escuela especial o van a escuela común el modelo médico del de, de hegemónico que transita cualquier sociedad es el que más o menos impone a dónde debe ir una persona y hasta dónde puede llegar en relación con su forma de, de ser y de andar en el mundo. Entonces, la, la pregunta es, ¿cómo trabajamos la emancipación? ¿Cómo nos sacamos la mano de encima en estos tiempos en donde, aún más fuerte que nunca, por una cuestión de fortalecer el Estado y de poder la respuesta de salud, pareciera ser que el modelo de derechos humanos y de educación inclusiva eh, está puesto en, en jaque, ¿no? Porque, indudablemente, esa mano de encima también aparece hoy cuando hay muchos estudiantes o muchas personas que no tienen conectividad y no pueden acceder a, a las clases virtuales o a las propuestas a distancias que se brindan, tengan o no discapacidad. Entonces, la mano encima es una mano política, es una mano que eh, oprime y que inevitablemente nosotros tenemos que poder trabajar para sacarnos de encima y para poder garantizar de alguna manera esta igualdad de acceso y oportunidad para todos. Y en ese marco de garantizar la educación inclusiva, la escritura de las biografías y trabajar la emancipación, aparece en estos tiempos la palabra tiempo, justamente. Parece que en la educación hoy lo que está un poco en juego con estos cambios es la administración del tiempo, en nuestra vida misma, en esta situación de confinamiento, ha, ha cambiado, tenemos otras administraciones del tiempo, hasta incluso podemos perder el sentido de qué día era hoy, qué hora era hoy, si no fuera por la tecnología, muchos estaríamos perdidos y yo nos contaría entre ellos. La administración del tiempo, incluso para los tiempos educativos, han cambiado, entonces tenemos que pensar cómo es esa administración del tiempo, ¿Y cómo es esa administración del tiempo en relación con lo que se conoce con los efectos de la educación? Que los efectos de la educación, en términos de Christian Baudelaire, en algún punto siempre fueron a la distancia, no ahora porque estamos mediados por la tecnología. Los efectos de la educación tienen tres características fundamentales que se vinculan con el tiempo. Quiere decir que no son inmediatos, no son inmediatos cuando uno puede intentar tener una propuesta puntual y enseñar algo a alguien, y no necesariamente en ese tiempo, como en esta conversación en la que estamos trabajando, aquel que comparte el tiempo con nosotros está aprendiendo esa idea que intentamos transmitir, sino que puede venir después, Puede darse en otro tiempo distinto al que nosotros proponemos habitualmente. Los efectos de la educación no son inmediatos o pueden no serlo. Podemos no estar aprendiendo aquello que, que creemos aprender en el momento que, que nos lo propone el docente o el educador. Puede llevarnos más tiempo o menos tiempo. después, los efectos de locación tienen otra característica, que es eh, son deslocalizados. ¿Qué quiere decir con esto? No se dan necesariamente en aquel lugar donde esperemos, o esperamos o proponemos que se dé. Se da en otro lugar, o puede darse en otro lugar. Y con esto me refiero puntualmente al hecho de la escuela. La escuela en sí misma es un lugar que nos habilita entre muchas otras cosas por lo menos para el caso argentino una forma de administración del tiempo en donde se supone o, o se tiene la hipótesis de que cuando uno va a la escuela o a ciertas cuestiones institucionales eh, va a aprender en un lap, lapso de tiempo en una forma puntual eh, determinado tipo de cosas entonces los, edu los educadores generalmente damos clase, y, y no sé cómo es el sistema allí en Venezuela, pero aquí en, en Buenos Aires, en la Argentina generalmente anotamos el contenido que vamos a dar en este día, que vamos al aula lo, lo, lo suscribimos lo firmamos, y después nos vamos a casa y creemos que en ese tiempo en una o más clases dimos ese contenido y lo damos para aprendido la cantidad de clases que nos llegue, sí, Pero no necesariamente ese, ese tiempo, ese contenido esas clases fue aprendido por los estudiantes en el tiempo que la educación lo propuso, en el tiempo que la institución lo propuso y en el lugar que la institución lo propuso. Y la tercera característica puntual que tiene que ver esto con los efectos de la educación y su relación con el tiempo es que inevitablemente uno aprende con otros. Uno aprende con otros significa que necesitamos de otros para aprender y otros necesitan de nosotros. Y lo que está en juego con esta nueva administración del tiempo es la noción de presencialidad en cada uno de nosotros, la idea de presencialidad, la idea de que para aprender a, tenemos que inevitablemente estar presente pero hay u, u, una cuestión ahí que hay que ser bien puntual y trabajar bien, que es que la presencialidad no implica necesariamente una presencialidad física, sin embargo el sistema educativo, al menos aquí en Argentina y creo que en la mayor parte del mundo, cada vez que habla eh, de presencialidad Habla, en la mayoría de los casos, de presencialidad física. Estar ahí, como decía Miguel al principio, eh, es estar ahí físicamente, es algo que hoy no, no, no puede llevarse adelante, no puede implementarse de la manera en la que estamos habituados, por lo cual está puesto en cuestión, ¿no? Estar ahí para el otro, para ese aprendizaje, para eso que queremos que, que pase juntos, es inevitablemente de una manera distinta a como la veníamos haciendo en la mayoría de los lugares, Y por lo tanto, hay un efecto de la educación que está puesto en cuestión, que debe ser revisado. La pregunta es si para que alguien aprenda algo, además de que es el aprendizaje, ya sabemos, se da en distintos momentos, en distintos lugares, es necesario estar de cuerpo presente. Yo creo que es necesario estar de cuerpo presente, pero no es algo imprescindible, y más en estos tiempos. El problema pasa porque nos hemos acostumbrado que estar ahí para alguien, que cuidarlo, que sostenerlo, involucra una presencialidad que hoy no podemos ofrecer. Y más para el caso de las personas con discapacidad. En términos reales, en términos reales de apoyo, y lo que se define como apoyo en, en, en el marco de los derechos humanos y de la convención, ese apoyo es estar ahí, el cuerpo presente está puesto en cuestión. En, las personas que trabajan como apoyo para personas con discapacidad en el ámbito del aprendizaje, hoy, en la mayoría de los casos, salvo excepciones, no pueden acercarse, no pueden sostener, no pueden estar ahí. para ese aprendizaje. Entonces aparece una pregunta muy importante, que es, si no puedo estar ahí y no puedo hacer que el otro aprenda conmigo, no puedo cumplir con ese nuevo efecto, con ese tipo de, de educación que se aprende con otro. El otro aprende igual. El otro eh, va, va a poder dar cuenta de aquello que aprendió. ¿Cómo aprende si me falta un efecto? Si falta otro para sostenerlo. Y si incluso no está probado actualmente que el aprendizaje a distancia a través de la virtualidad. Produzca o, o cuáles son los efectos que produce esa aprendizaje. Realmente se sostiene el aprendizaje en, en todos los lugares o en algunos sí y en otros no. Para el caso específico de las personas con discapacidades, su garantía de los derechos, eh, del derecho, perdón, a escribir su propia biografía y de, de, de acceder a una educación inclusiva es estar ahí para el otro eh, y estar ahí acompañado. Es una cuestión que tenemos que poder reconsiderar, ¿no? Y ahí tiene que aparecer necesariamente la figura del Estado. La figura del Estado como garante de ese derecho que eh, sabemos puede no estar. Entonces hay, hay un criterio de la educación inclusiva que no se estaría cumpliendo desde dos lugares. El primero, desde la concepción que cada uno pueda tener de lo que significa estar ahí presente y tenerlo presente para nosotros. Si, si nosotros creemos que eso es necesario, y en algunos casos sí que lo es, para que otro aprenda inevitablemente hay personas que no están pudiendo tener los apoyos que necesitan para poder aprender. Y hasta tanto esta situación este, excepcional que pasa en el planeta no cambie, esa, esa garantía pareciera estar eh, no disponible. Y lo segundo es que tiene que parecer una nueva forma de sostén, una nueva forma de, de cuidado que permita que esta cuestión de los efectos de la presencialidad eh, se empieza a dar, ¿no? Se empieza a dar de una manera distinta a como la tenemos, y quizás ese sostén sea la, la conversación virtual, la posibilidad de apoyo por el profesional a través de la distancia, en algunos casos se puede dar, en otros no. Y cuando aparece eso, tiene que haber otra serie de garantías políticas, otra serie de, de cuestiones a considerar que son muy importantes. La primera es que, que todas las personas puedan tener acceso a eso, aquí por lo menos en Buenos Aires, buena parte de la población, más allá de, de de, si hablamos estrictamente o no de personas con discapacidad no tiene buena conectividad entonces el derecho a educación inclusiva marca claramente en ese punto que no es solo para personas con discapacidad sino para cualquiera uh -huh. y si el profesor da este, una clase y dice que la clase va a ser a través de videoconferencia sabe que inevitablemente hay un montón de gente que tenga o no tenga discapacidad va a quedar fuera de su clase sin embargo me ha pasado el otro día dando clases también, donde había dejado claro que, que muchos estudiantes, para muchos estudiantes no era obligatorio asistir a la clase porque tenían dificultades de conectividad y que iba a estar disponible eh, el video futuro. Muchos estudiantes se juntaron en, en un, una casa puntual con conectividad, se pusieron en riesgo para venir a escuchar la clase o el ratito de conversación que yo les podía ofrecer. Y en ese punto nos mostraron que había una clara desigualdad de acceso a, a la conectividad y a la garantía de derechos y se pusieron en riesgo, porque no había una fuerte política pública que les garantizara que en cada, cada hogar uh -huh. este apoyo, este acceso, iba a estar. Entonces, para poder escribir nuestra propia, única, repetible biografía, tengo que al mismo tiempo entender que educar a distancia implica repensar este efecto, estos efectos de la educación, y más precisamente, este efecto de aprender con otros. Tengo que entender, tengo que pensar, que aprender con otros ya no es de la misma manera, por lo menos por este tiempo, en la que estábamos acostumbrados a pensarlos. Y hay una tercera cuestión que se vincula, y con esto termino cumpliendo con el plazo que nos habíamos propuesto con Miguel de media hora de conversación, que es el tema de, de esta cuestión de la acreditación de saberes que viene preocupando mucho a, a, a todos los educadores, a todos los padres, a todos los estudiantes en general, cómo vamos a acreditar los saberes en estos momentos de, de educación a distancia, eh, en donde pareciera ser que tan, tan cercas pero tan lejos a la vez en un montón de cuestiones ¿no? y ahí me vino una frase que en algún momento alguien me dijo y que yo pude reconvertir que es, el saber no se acredita, se tiene para poder tener un saber muchas veces nos confundimos y pasamos por ciertos ciclos sociales de acreditación y desacreditación para tener titulaciones puntuales o, o certificaciones que de alguna manera den cuenta de que ...pasamos por ciertos ciclos de aprendizaje... ...pero uno puede tener muchos saberes... ...que, que no uso nunca... ...y muchos otros que, que... no tienen papel, que dicen que los tiene... ...pero que los usa habitualmente... ...entonces... ...hay una cuestión puntual ahí que, que... ...tenemos que trabajar nuevamente con esta idea de... ...de acreditar saberes... ...de que alguien diga que yo sé algo que verdaderamente sé... ...sin embargo... ...si buscamos estrictamente... Eh, lo que acreditamos y lo que verdaderamente utilizamos sin dudas este, vamos a entrar en desigualdades o, o diferencias por ejemplo, hay muchas cuestiones matemáticas que se supone que yo acredité y que no uso en mi vida diaria y hay otras cuestiones que nunca acredité como por ejemplo en mi caso en particular la educación física en términos de escolaridad secundaria y primaria y que sí uso en mi vida diaria entonces tengo acreditados saberes que no utilizo y utilizo saberes que no tengo acreditados. El problema pareciera ser es que hay una obsesión por la acreditación, uh -huh. porque alguien diga que algo, porque alguien le cuenta de eso que sé, que hace muchas veces que las personas con discapacidad, y en este caso sus familias, estén o vean vulnerados su derecho, ¿no? Eh, ¿Cómo les cuento? Eh, C ¿cómo muestro que, que la persona X en cuestión acreditó tal saber en estos tiempos de educación a distancia donde no recibo el apoyo presencial que necesito? ¿tengo que realmente buscar esa acreditación del saber y eh, eh, que dé cuenta de cuánto aprendió? yo creo que vivimos tiempos en donde estamos aprendiendo otras cosas que no están en los currículos mm -hmm. que no necesariamente van a ser acreditadas y por eso en ese punto... No estoy de acuerdo con la situación que pasa en donde muchos educadores, este, muchos educadores sobrecargan de tareas a los niños, quizás con esta intención de, de que acredite un saber que no puede acreditar presencialmente por estos tiempos. Y entonces eh, por ahí se pierde esta posibilidad, este sentido humano de, de trabajar, desde otro lugar, en esta situación que nos propone el mundo hoy, que es de la situación de aprender de uno mismo. ¿no? Esta situación de que, de que todos estamos aprendiendo algo, más allá de las propuestas que, que nos hacen virtualmente, o cómo se sostiene la educación en cada uno de los lugares. El problema de, es que eso que cada uno está aprendiendo, a destiempo, con las dificultades o con las fortalezas que cada uno tenga, no tiene una acreditación formal vamos a encontrarnos después de todo esto y vamos a decir, esto lo aprendí durante el tiempo de, en que eh, el COVID-19 azotaba a la humanidad, pero nadie nos va a dar un certificado de que lo aprendimos ahí, lo vamos a contar nosotros como aprendizaje autónomo. Entonces, hay algo del orden de, del sentido de darnos nuestra propia ley de, de la autonomía del aprendizaje que hoy necesariamente tiene que ponerse en juego también para probar garantizar eh, el derecho a la educación inclusiva. Y para poder garantizar el derecho a la educación inclusiva, necesitamos que las políticas públicas en relación con la educación sean verdaderamente inclusoras en ese punto, sean flexibles y puedan dar cuenta de esos aprendizajes autónomos de cada uno de nosotros en estos tiempos. Por supuesto, incluidos los aprendizajes de las personas con discapacidad. Y para cerrar, me gustaría contarles que todo esto que venimos conversando en términos de la distancia y la educación, indudablemente, tiene un carácter político. Antiguamente, para la filosofía griega, había una diferenciación entre lo político y la política. Lo político era la preocupación por lo justo o aquello, aquel sentido de justicia que, que nos preocupaba que queríamos trabajar para que llegue y la política era la forma en que cada uno de nosotros expresaba su preocupación por la justicia y por eso votaba a partidos políticos distintos porque cada, cada partido político le garantizaba un sentido de preocupación por el otro por lo justo y por lo demás el punto es que nosotros tenemos que en estos tiempos, más que nunca, preocuparnos por aquello que consideramos justo. Y en esa pasión a la vez, trabajar en una acción de justicia concreta. Por ejemplo, aquí en la Argentina, la mayoría de las plataformas virtuales para estudiantes con discapacidad no son accesibles. Entonces, aparece una vulneración Concreta del derecho, que uno tiene que poder, por un lado, mostrar que existe y por otro lado, exigir un mecanismo de ajuste que implique que esa desigualdad que dice injusticia se subsane. ¿Sí? Muchos profesores entonces buscan mecanismos alternativos para acercar los materiales en las plataformas a esos estudiantes que no pueden acceder eh, a las plataformas generales. Ideal sería que se diseñen plataformas plenamente accesibles. No las hay en Argentina y por lo menos en buena parte de América Latina. Eso es algo que deberíamos poder trabajar en conjunto, porque lo que nos está, por lo menos para mí, enseñando este tiempo raro que vivimos, es que esto de vivir juntos, ya no es vivir juntos en un mismo país, en una misma aula, en un mismo barrio, Ahora, al vivir juntos, es el mismo planeta. Y por eso tenemos que buscar soluciones mucho más amplias que las que veníamos trabajando hasta hace muy poco. Mientras escriben sus preguntas, Emiliano, yo sí tengo una pregunta. A ver, ¿cómo logramos esa situación? Aquí en Venezuela, de nuevo, yo veo que la persona con discapacidad está metida mucho en ese modelo que tú dijiste, que es el modelo médico. ¿Ok? Lo asistencial. Espero que me ayuden y pareciera que no hay otra reacción o acción que pueda tener la persona con discapacidad para poder emanciparse y al emanciparse tal vez lograr cambios más significativos ¿okay? de los que se tienen hasta el momento, al menos en América Latina, porque estoy seguro que la situación es más o menos similar. No creo que haya mucha diferencia. Eh, esa es una pregunta. Bueno, yo creo, Miguel, que lo más importante a tener en cuenta es que la mayoría de los que estamos aquí, incluso en esta conversación, somos educado por gente que a su vez fue educada en el modelo médico. Entonces, Exacto, sí. Para poder, poder conocer ese modelo social, ustedes eh, seguramente leyeron los últimos informes de Naciones Unidas, en donde claramente se deja eh, evidencia de que, de que el modelo social de la discapacidad no ha impregnado en la sociedad. Uh -huh. y, y como tal, esa impregnación no ha llegado, porque yo entiendo entre múltiples factores, fundamentales que hemos sido educados en un modelo médico de rendimiento y con una serie de características que hacen o que podríamos definir como ciudadano exitoso que hacen que a las personas con discapacidad quedemos fuera y que a su vez no solo quedemos fuera sino que estemos alimentando las propias lógicas que nos excluyen uh -huh. sí. Sí, pues. estemos alimentando las lógicas, lógicas que nos excluyen y nos dejan fuera porque nos educaron de esa manera, y porque por un lado necesitamos educadores que estén enraizados, sí. que, que conozcan profundamente el modelo social, y más profundamente necesitamos educadores con discapacidad que estén en las aulas Y eso, sí. si ustedes buscan, para quienes somos investigadores y demás, van a encontrar que no hay mucha investigación acerca de, de los docentes con discapacidad. La mayoría de no. la investigación, sí. en términos generales, Habla de cuestiones uh -huh. comunes, de la manutención, uh -huh. de la sí. de derechos, de la posibilidad de que un docente con discapacidad sea a cargo de un grupo y de clases. Entonces, eso hace, por lo menos para mí, entre otras cuestiones, que sea muy difícil para las personas con discapacidad poder eh, salir y escapar de esa lógica misma que los excluye. Uh -huh. eh, Entonces, porque vamos a estar educados como sociedad. Incluso este es un tiempo que en algún punto nos educa con cierta característica de modelo social. Son uh -huh. muchas más que no pueden salir a la calle, son muchas más las personas que dependen de, de otras para poder llevar adelante su día a día, tengan o no discapacidad. Uh -huh. Total. Hay algo de lo forzoso que nos está, de alguna manera, dando a conocer características de modelo modelos sociales de discapacidad. Sí. Ojalá, cuando todo este tiempo, este, nos sirva y le sirva a las sociedades del mundo en general para poder tomar una concepción plena y justa de lo que se involu involucra este tipo de cuestiones. ¿no? Buenísimo. Oye, Emiliano, genial tu respuesta. Además, creo que responde a la pregunta de Vanessa con respecto a cómo la persona con discapacidad puede narrarse. Nos quedan unos tres minutos, Emiliano, porque comenzamos cinco minutos antes porque quería garantizar la parte técnica. Emiliano, te quiero agradecer primero porque, uno, este, nos sacaste de nuestra zona de confort a la comisión y logramos hacer esta transmisión en vivo. Eh, y ha sido una gran experiencia, además, escucharte porque te sigo desde Facebook. Además, los invito a seguir a Emiliano. Emiliano, tu cuenta en Facebook cuál es? Emiliano Naranjo. Y en uh, Twitter, eh, en, Twitter en, en Twitter, sí, en Twitter. En Twitter es arroba Emiliano Y acá en Instagram. Es arroba EPN Además en Facebook, les, les recomiendo que lo sigan en Facebook porque hace unas reflexiones que nos pueden a nosotros a pensar muchísimo con respecto a la educación inclusiva y otros aspectos que están relacionados, por ejemplo, con la educación. Él desde su punto de vista como educador, que nos interesa a las organizaciones, a los familiares de personas con discapacidad, a las personas con discapacidad... Y Emiliano, no sé cómo vamos a hacer, pero ojalá que podamos lograr, porque veo que hay un, un, un grupo de, de personas expertas y profesionales que están hablando muchísimo, haciendo cosas interesantes como Ignacio Calderón, que creo que lo conoce. Eh, entre otros. Y, y le creo que ojalá se pudiese lograr algo, sobre todo acá en Latinoamérica, que impulse eso que dices tú, que ese trabajo no solamente local, sino ese trabajo global, en este caso Sudamérica, que nos ayude a hacer esos cambios que queremos en, en todo lo que tiene que ver con discapacidad. Uh, con discapacidad, sí. Eso, muchísimas gracias. estamos podemos aprovechar este tiempo para generar algo, algo global y algo con la suficiente para cambiar lo que uh -huh. es en estos tiempos y es urgente en los tiempos que vendrán sí, total, total bueno, de nuevo reitero mi agradecimiento Emiliano, un abrazo fuerte y gracias a todos los que asistieron el día de hoy para escuchar a Emiliano hablar sobre, eh, eh, sí, muchísimas gracias por tan nutritiva charla te, está, te mandan a decir, no se puede escuchar muy bien mala conexión, pero sería para todos porque no, habéis, no hemos recibido comentarios al respecto, creo. Excelente, sería interesante sistematizar estas ideas y propuestas, generarlos juntos en estos tiempos. Bueno, eso depende de la conexión de cada quien también, pero voy a tratar de compartirlo y colocarle subtítulos para que tengan acceso otras personas que no pudieron eh, escuchar la charla. Ok, Emiliano, además creo que una buena asistencia, unas 20 personas, 19 personas, nos parece súper genial para, para este tipo de charlas, ok. Espero que sean más en un futuro. Bueno, ok, Bien. sí, ok. Sí, claro. Acá queda el video disponible seguramente sí. en, en Facebook, por sí. también lo puede estar aquí y yo desde mi parte le doy las gracias por, por el tiempo compartido y más que nada por el compromiso que a pesar de que no nos conocemos eh, personalmente, valga la redundancia en esta conversación, eh, compartimos y, y trabajamos por ideas que hacen un mundo más justo, así que también les agradezco por eso. Así es. Bueno, a todos, chao, un abrazo y estamos entonces en contacto y pendiente de otras charlas que espero podamos hacer desde, desde Instagram. Chao a todos y gracias Emiliano, un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias.